por mucho que ando, no llego a Roma, el camino que yo sigo, eres tú y no es una broma. Nunca fue la tierra redonda, tampoco cuadrada, solo era tierra, miraba a lo lejos y al horizonte, y solo encontré detrás de un monte otro monte Los días se hacían años para mí Esperar tu boca un día era un siglo Saber lo que pasaría cuando llegaras Me ponía nervioso, lo juro, te adoro por mucho que ando, nunca llego a Roma El camino que yo sigo, eres tú y no es una broma Casi todo estaba roto a tu llegada No me funcionaba nada, solo lloraba En mis ojos llegaste y te quedaste y lo cosiste todo, ya nada está roto Y ahora soy yo el que se pierde En la profundidad de tu mirada Se me acabaron por fin todas las dudas Es redonda la tierra y tú mi horizonte Nunca fue la tierra redonda para mí, tampoco cuadrada, solo era tierra. Miraba a lo lejos, al horizonte, y solo encontré detrás de un monte, <risa> detrás de un monte otro monte. Los días se hacían años para mí, esperar tu boca, un día era un siglo.